Princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Scherchili, tu técnico favorito, y si quieres saber cómo cree este look, quédate a ver este video. Hola, hola princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Scherchili, tu técnico favorito, y el día de hoy quiero mostrarte una nueva propuesta de color. Su nombre es Half Contour, Half Color. Quédate a ver este video para que cheques este nuevo look. Usualmente en redes sociales encontramos muchas variantes de looks conocidos como lo que es el contour y lo que es el balayage, sin embargo hay personas que buscan looks más arriesgados y quizá no se sientan tan cómodos con estos looks tan tradicionales, por eso el día de hoy la propuesta es nosotros crear algo distinto, les voy a platicar un poco de lo que va a ser el trabajo que vamos a ver más adelante. El nuevo look que hemos nombrado Half Color, Half Contour, consiste de dos técnicas. La primera es el contour tradicional, pero únicamente en media cabeza. Como sabemos, el contour tradicional nos ayuda a resaltar o a disimular algunas partes del rostro que no nos gustan. Sin embargo, para las chicas o chicos que son súper más arriesgados, esto no les importa. Y el half color o medio color, como lo conocemos en algunas partes, es únicamente colorear la mitad de la cabeza. Entonces, quédense a ver la técnica, quédense a ver el empapelado, para que después ustedes puedan replicarlo en sus casas o en sus salones. El primer paso para el cambio de look con nuestra amiga Itzel será cubrir la mitad del contour que ella ya tiene. Cuando ustedes en casa quieran cubrir u oscurecer alguna decoloración tan alta, no importa si trae colores distintos, puede ser cobre, puede ser rubio, cenizo, el que ustedes elijan. Pero cuando tenemos una decoloración tan clara y queremos hacer un oscurecimiento, es en donde aplicamos la técnica que se conoce como relleno de color. El relleno de color es la aplicación de un pigmento, rojizo o cobrizo directo en el cabello. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que no va a ir mezclado con peróxido. Esto es necesario para que después sobre de esa aplicación montemos el nuevo color. Con esto vamos a asegurar la durabilidad del pigmento, porque para mí sería muy sencillo aplicar un color, por ejemplo, una altura 3 o un 4 natural y quedaría cubierto perfecto este contour. Sin embargo, en pocos días el deslave sería muy evidente y entonces tomaría tonalidades verdosas. Les recuerdo que dependiendo el tono que vamos a elegir para el oscurecimiento, es el que vamos a elegir para el relleno de color. En esta ocasión utilizaremos primero el tono 5.45 después haremos la aplicación de un tono 4 natural con peróxido de 10 volúmenes y estamos listos para comenzar este cambio de look en 3 2, 1 finalizado el oscurecimiento que le hicimos a nuestra amiga Itzel. Únicamente quiero recordarles siempre que hagamos un juego de decoloraciones con tonos oscuros es importante que los tonos oscuros al enjuagarlos los sellemos con nuestro tratamiento Cure Me Reconstructor System. Esto nos va a ayudar a que si volvemos a humedecer el cabello no se nos oscurezca con el deslave de pigmentos nuestra decoloración. Ahora vamos a iniciar con el proceso de decoloración recordándoles que toda esta es la que vamos a decolorar y aquí vamos a retocar nos vamos a ayudar de nuestro nuevo aditivo que se llama Coolplex para quienes no lo conocen visiten aquí mismo en nuestro canal de YouTube una clase completa que tenemos sobre todos los beneficios de Coolplex y también les voy a dar otro tip recuerden que al momento de retirar el decolorante es súper importante que lo hagamos acompañado de nuestro shampoo de limpieza profunda ¿por qué? porque este shampoo nos va a ayudar a retirar todos los residuos del decolorante y sobre todo asegurar que los pigmentos que vayamos a colocar después de la decoloración tengan máxima durabilidad. Así que vengan a ver cómo vamos a proceder con la decoloración. amores hasta ahí es la aplicación de los tres tonos quiero darles unos tips en lo que pasa el tiempo de pose siempre que ustedes formulen uno de nuestros tonos fantasía Mezclado con nuestro tono y Blanco, el tiempo de pose deberá ser de 45 minutos. De igual forma, con cualquier tipo de fantasía que nosotros apliquemos, siempre hay que hacerlo sobre cabello 100% seco, ya que si el cabello aún retiene humedad, esto puede ocasionar que el tiempo de vida del pigmento sea menor. El cuidado para este tipo de looks es muy especial. Hay que utilizar fijadores bajos en alcohol, alejarnos a medida de lo posible de los aceites que penetren en las capas más profundas y sobre todo utilizar shampoos y tratamientos profesionales como los que van a salir por aquí en algún lado que son de la familia ColorMe. entonces vamos a darle 45 minutos de tiempo de pose y ahorita regresamos es de color este mega super look que quisimos crear para ustedes. Yo estoy muy seguro que ahí en casita ya varios han de estar pensando qué se les antoja, pero déjenme presumirles porque les recuerdo que la idea original de este look es tener medio contour y medio color. Entonces vamos a ver primero la parte donde tenemos aquí medio color con un contour oscuro en el interior. Y después vamos a ver la parte donde tenemos... El contour con colores en el interior y tenemos la parte oscura en el exterior. Espero mis princesas y príncipes del color que de verdad les agrade este look. Si quieren que se ponga de moda este half contour, half color, ustedes serán los encargados. ¿Cómo lo van a hacer? Compartiendo este video. Pónganme todo su amor y sus comentarios aquí abajo en la caja. Yo soy Víctor Esquerchil y tu técnico favorito, ella es nuestra supermodelo Itzel y juntos te decimos bye.